I was on my way to Bogota because a uh, national specialty coffee fair in Bogota is starting today. But I couldn't go because today in Huila, in uh, Bruselas Huila, they're having a competition of, who, of the best coffee picker in the area. So, Coffee TV is fortunate enough to have been invited here. So, come on with us and see what we find in the coffee collectors. Competition, Keep up. Gente, hoy iba camino hacia Bogotá a participar de Expo Especiales, que es la feria de café especial dentro de Colombia, pero no me podía ir porque aún hoy este mismo día están celebrando aquí en Bruselas, Huila, la competencia del recolector bomba, el mejor recolector de café de esta región. Así que Cofia TV tenía que venir a participar, no podíamos perdernos de esto y seguimos más adelante hacia la Feria de Café en Bogotá. Así que vengan con nosotros y vamos a ver qué encontramos hoy en la competencia del recolector bomba de café de Bruselas, Huila. very interesting so far we have learned that last year's competition there were only 20 participants the idea being here one of the problems that uh, coffee growers are facing right at the moment is the lack of coffee growers uh, coffee growers are very difficult to find because they go through the seasons. When they see seasons are starting to come down, um, they move to other areas, not finishing the work that they're doing right at the moment. So initiatives like this ones are making sure that um, coffee pickers stay in one area. They don't have to move away. The prize here, this year there are 27 participants and the first prize will be a motorbike which for them, transportation is of utmost importance. So what they're trying is for them to learn to pick the best ripe beans. Not only the green ones, uh, the branches and all, but the most ripe beans that they can find. The ripest, they are the ones that they have to be collected so the competition will be that five coffee plants have been chosen they have no they will be chosen at glance at the moment and they will collect from that they have a certain amount of, of minutes i will they will be determining that in a few moments and they have this minutes to collect their coffee they will be judged by the ones that are left the good beans the ripest ones the ones that are collected and then the ones that are left on the trees and they fall down would be deducted from the total uh, points that they will collect so keep up with us and we'll see what happens today in this uh, eventful day se pone interesantísimo, algo que hay que, que notar es que están tratando de incentivar a los colectores de café, el colector de café generalmente se mueve a través del país, dependiendo de la época, dependiendo de la zona donde se está recolectando el café, ellos se van mudando de sitio en sitio, entonces una de las ideas es incentivar a más a colectores de café para permanecer en ciertas regiones esta competencia se comenzó a hacer el año pasado. El año pasado hubo 20 participantes. Este año hay 7 más, 27. O sea que poco a poco van incrementando. Las reglas del juego es que les están tratando de incentivarlos a que recolecten los granos más maduros. ¿sí? Que dejen los pintosos, que dejen las eh, ramas solamente grano maduro. Se van a escoger al azar 5 árboles, 5 matas de café se van a recolectar los frutos y se les van a, luego que finalicen en cierta cantidad de minutos que ya en algún momento nos van a determinar, entonces comienzan a deducir puntos por eh, granos maduros que queden en las matas y granos maduros que caigan al piso. O sea que es interesante estas iniciativas que están haciendo en diferentes regiones del país pero sobre todo en esta región del Huila. Así que continúen con nosotros en este fantástico día. ¿Cuándo es tu primera vez? Sí, yo la primera. ¿Cómo se llama usted? Ana, ¿y usted dónde es? soy del Cauca. ¿El Cauca? ¿Está lejos por acá? ¡Qué bueno! Pues mucha suerte. Usted me trajo para acá. Eso está bien, pues la felicito y mucha suerte. suerte. Iba, sí, cuénteme qué grupo lidera usted. Eh, yo soy representante legal del grupo Azobachula. Eh, de cafés especiales. Estamos vendiendo café al exterior. Ya no vendemos aquí en Colombia, sino al exterior. Cafés de mucha alta calidad. ¿A qué parte está en el exterior? Canadá, está. Australia, Japón, Estados Unidos. Qué bueno, ¿en qué parte Estados Unidos sabe? Eh, Qué bonito la próxima vez conocer su proceso, si me permite. Hola, me invito a mis tiendas, de mis socios, somos 37 socios. Qué bueno. Estamos metidos en el cuento de la calidad, cuando estamos directamente tenemos... clientes Y está viendo mejores resultados en sus ganancias y la misma. Muchísimo, muchísimo, porque la idea... Dágale. Da, sí. Bueno, sí. Luis Alberto, ¿y de dónde vienes tú? Aquí, pero eres de aquí, de Huila. Qué bueno, qué bueno. ¿Y esta es tu primera competencia? Sí. Bueno, pues mucha suerte. ¿Cuánto esperas recolectar? ¿Cuánto crees más o menos? ¿No sabes? Listo. Like a lord. ...interesante, sí, interesante, emocionante que llevan 10 minutos recolectando café. Eso se adolce en esas manos rápidas, esas manos prodigiosas recolectando ese grano del café puro. Así que continúen con nosotros, que esto se va poniendo cada vez mejor. Friends, you have to kneel down, you have to go around everything. It is very dense because of the, of the coffee plants, but uh we want to be able to get all those Little uh, opportunities to show you the best of this competition, so keep up with us. ponerse en todas las posiciones para encontrar el mejor ángulo para ver todo el trabajo que están haciendo estos caficultores porque se pierden entre medio de la densidad de las matas de café. Sigan con nosotros. Day. The tension, the excitement. It's boiling. Keep up with us. Four minutes and counting. This is getting excited. Everybody's happy. People are excited that Coféa TV is here participating. You know? Little by little, we're getting there. So, so am I. I'm very excited. I have take, they have taken so many photos of me. I feel important. So keep up with us. <laughs> y esto se está poniendo interesante, el calor está encendiéndose, los ánimos están encendidos, todo el mundo está a furor recogiendo tanto lo mejor de sí. Es emocionante ver el recolector bomba en la vereda del Cabullal en Huila. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bien, bien, ¿Bien? Eso. Mucha wow. wow ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien, puro café, Cuba. Eso, qué bueno. ¿Cuánto van? ¿Cómo van? Excelente. Qué bueno, qué bueno. Eso, muy bien. Buenos días, veras. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sienten? Excelente, creciendo. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí, ¡Qué bien! ¿Qué tal? ¿Todo bien? bien? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Ya es tuya? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¡Qué bueno! ¿Cómo le fue? Que bueno. People are happy. Everything went well. Excellent coffee. A lot of it. ¿Cómo le fue? Que bueno. This is what Colombia it's all about. Like they say, the only risk is that you might want to stay. Last competitor, full of coffee on his bag. That's about 40 kilos of coffee right there in an hour. They're too much. ¿Cómo le fue, amigo? ¿Cómo se siente? Excelente, muy bien. Gracias. Qué, qué bueno. Entonces, ¿Ustedes qué están haciendo ahora? ¿Están haciendo sí, la Estamos Haciendo la parte de la evaluación de los granos que nos recolectado desde del árbol y se lo promedia por el total que examinamos que fueron en 5. Entonces, se toma el total de los granos recolectados y se los divide por 5. Y sale promedio y se sacamos un porcentaje de promedio del de árbol. Okay. Y así como con lo del lo, de esto. Entonces, lo estamos haciendo sí, por parte bien. de la evaluación. ¿Y ustedes están con quién? ¿Cuáles son sus nombres? Eh, Wilmer Pineda Wilmer Pineda y tú. Mi nombre es Gerson Gómez Gerson Gómez y venga y están estudiando con quién, Con escena? No, no. Sí. No. Sí. Muy bueno. ¿Y qué, y qué, qué consiste ese técnico? El, técnico? el técnico consiste en mejorar las prácticas agrícolas y sacar un producto de calidad. O sea, sacar café netamente especial desde, desde que se obtiene la semilla hasta exportar. como ese proceso de transición. En ese proceso de transición ya vamos a tener germinador, almacen, siembra, fertilización, recolección y todo ello. Entonces ya hemos hecho procesos de café fermentos y bueno Felicitaciones yeah. y gracias por compartirnos esta información. What these guys were doing, they're inspectors that went along with the coffee pickers. What they will do is they will measure how many good coffee beans were left in the tree, how many of those coffee beans were collected, green beans were collected with the right ones, and how many of those beans fell down to the floor. That will determine how many points they have to deduct from the final collecting amount. the judges are determining how many green coffee uh, beans were collected or branches or were not ripe enough and so far none of the coffee pickers have been penalized that means that their procedures of collecting coffee are optimum that is ensuring a good quality of coffee so keep up with us 18 gramos, el porcentaje nos da 1.8 por ciento. 1.8 tampoco. Eh, entramos a los 10 finalistas, ¿no? 10. Yes. Cuando llegamos a los, los 15, entonces los llamamos aquí a los 5. Bueno, eh, número 10, puesto número 10, Juan Bolaños, liga con 92.5. Oscar Hernández, puesto 9, eh, puesto con 92.5. después fue bastante bien, ¿no? José Omar fotografía, la sección de fotografía a los felices clasificados como primero, segundo y tercer lugar competencia tan interesante que se celebró el día de hoy muy interesante muy valiosa